Nos fuimos a vivir a la cueva porque estaba más próxima a casa de mis abuelos. Era enorme, tenía 440 metros cuadrados, yo recuerdo que tenía seis habitaciones, una la teníamos solo para jugar, tenía un corral enorme, enorme, y yo lo único que notaba de diferencia de mi cueva a las casas de los demás era el techo, porque el techo estaba pues todo abombado de, de cueva. En cambio las paredes es que estaban chapadas, todas hasta arriba. Entonces, claro, no notaba la diferencia con las casas de mis amigos, porque normalmente en las cuevas, las paredes también están abombadas de, de la piedra. Sí que es verdad que yo recuerdo a mis padres cuando llovía, por ejemplo, sí que les daba miedo, porque decían, madre mía, si llueve mucho, claro, no deja de ser tierra lo que hay encima y les daba miedo. Pero nosotros teníamos fuera, en la parte cuando bajabas de la cueva, que hay como una especie de, no sé si patio o cómo llamarlo, ahí a la parte derecha había un corralito y había un pozo. Entonces, claro, si llovía mucho, el agua se iba hacia el pozo, luego lo, lo hacían para que se fuera, entonces no se inundaba, ni entraba agua, ni nada, pero siempre tenían el temor. En la cueva nuestra, es que, lo, que el problema de las cuevas era que no tenían ni agua, pero nosotros teníamos agua y teníamos desagüe, porque había un pozo ciego. Entonces, ese pozo llegó una temporada que hacía unos ruidos que se verán corrientes internas. Pero claro, mi hermano y yo, que éramos pequeños, ese ruido llevamos el monstruo del pozo. Claro, allí corríamos llorando que venía el monstruo, que venía el monstruo. Yo recuerdo, claro, yo, eh, que en, la, en las fiestas del Cristo, pero no solamente mi madre, todas las vecinas quedaban en la calle para pintarla con cal y ponían azulete, que eso me llamaba a mí la atención para que cuando diera el sol se viera muchísimo más, más blanco y más, más bonito para las fiestas del Cristo, que tenía que estar todo perfecto. Arriba del Pozo Ciego habían cuatro azulejos que eran del siglo no sé qué porque lo ponía, que no me acuerdo ahora. 1800, no me acuerdo y era estaba una señora y un señor que estaban muy deteriorados sacando agua de un pozo a mí eso siempre, no sé si es porque el pozo siempre me llamaba la atención pero esos cuatro azulejos a mí me hubiese gustado tenerlos como recuerdo la gente joven de ahora tampoco ha vivido la libertad de estar jugando en la calle sin coches y, y, y juntarse todos los amigos de, de allí de las cuevas. No solo nosotros, los padres también se juntaban a la fresca y había como mucha unión entre la, la gente. Ahora la cosa ha cambiado. Entonces, sí, les gusta, lo ven como una cosa curiosa, pero no tienen el mismo, el mismo cariño, no lo tienen. Empezaron la gente a marcharse. Empezó aquello, se empezó a despoblar, entonces mis padres como que le daban un poco de miedo. Teníamos 16, 17 años, mi hermano era más pequeño, teníamos que ir solos, ya no había nadie, quedaba muy poca gente, entonces ya dijeron de irse a otro sitio porque les daba miedo por nosotros, pero no por vivir en la cueva. Las cuevas es lo que nos diferencia de los pueblos de alrededor, entonces yo creo que eso se tenía que conservar.